Es que difícil de convencer. Pero, chica, please, entiéndeme. He pasado ruptura es difícil también. Pero no te preocupes, ya estoy bien. Ahora tú disfruta y suéltalo Sápate, feliz, tú tienes juventud, tú tienes que reír. Cántate con corazón y, y bailate con emoción, otra opción. Te cantaré esta canción. Sé que soy difícil de convencer, pero chica, please, entiéndeme. Te paso de ruptura, es difícil también. Pero no te preocupes, ya estoy bien no te triste y escápate de feliz Tú tienes un tú, tú tienes que reír Cántate, corazón, y, y bailate con emoción Otra opción, te cantaré esta canción